Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. No sé si saben que WhatsApp ya tiene aplicación nativa para Windows y con ella vienen también los atajos de teclado, algo que nos puede resultar muy útil para ahorrar tiempo, ganar fluidez en la misma aplicación. Bueno pues vamos a ir viéndolos. El primero sería Control n que lo que hace es abre un nuevo chat. Aparece aquí una ventanita donde podemos buscar rápidamente el contacto con el cual queremos eh, dialogar. Puede ser un grupo también. Podemos cerrar un chat rápidamente con control más W. Control más SIS más N. Lo que hace es abrir un nuevo grupo. En este caso, la ventana que se abre es para elegir los contactos que vamos a añadir a ese grupo. Control F es como en todas las aplicaciones de Windows, sirve para buscar. En realidad lo que hace es que nos lleva directamente a la hora de búsqueda. Es solo eso. Control más P nos lleva a lo que es los ajustes. Control más Shift más F en la búsqueda, pero la búsqueda dentro del chat. Obviamente tenemos que estar en alguno. Tenemos control más Shift más M, que lo que hace es activa, desactiva el silencio, control más shift más U, lo que hace es activar o desactivar un chat no leído. Ahí pueden observar la marca de leído. Bueno, por último quería enseñar un trucazo para enviar emojis de forma muy rápida, que consiste simplemente en primero escribir los dos puntos. A continuación de los dos puntos escribimos el nombre del emoji, por ejemplo casa, y nos aparecen aquí pues todos los emojis que corresponden con casa. Disculpadme que me estorba lo que es aquí la, la sugerencia, no me deja ver los emojis. Ahora, esto sería por ejemplo el poner coche. Bueno, espero que os haya gustado. Estos son los atajos de teclado y un truco para la aplicación nativa que tiene ya Windows. Un saludo.